Eh, pues nos están criminalizando prácticamente a todo el mundo. Todo el que quiera protestar por exigir sus derechos, estamos en la mira, ¿no? Eh, yo vengo del Estado de México y, y no sé si, si sepan que allá hace cuatro o cinco años el Congreso de, local aprobó una ley eh, a través de un diputado del, del Panal en el cual ya se criminalizaba la protesta social. ¿Sí? entonces eh, eso ya fue un ensayo generalmente en, en el Estado de México se ensayan muchas cosas eh, respecto a cuestiones políticas sociales, jurídicas etcétera entonces eh, estamos preocupados porque eh, en el sentido de que no, no encontramos una alternativa que nos pueda eh, dar eh, de alguna forma seguridad de que este estado de derecho entre comillas, este, realmente sea respetado por quien debería de, de respetarlo y, y llevarlo al cabo. ¿Eh? Gracias. No, no, Fueron varias cosas pero eh... sí el, el tema de la criminalización justamente también fue tratado en este, en este... Con lo que les comentaba en este seminario permanente, digamos que habría tres fases de, de, de la protesta social. El primero sería eh, la acción de la desobediencia civil, que tiene ciertas características, hace eh, el castigo, es pacífica, es pública y no va más allá de, de los causas legales. Después estaría la protesta social, que la protesta social no necesariamente exige el castigo, no necesariamente implica una teoría de la insubordinación o del delito porque uno puede resistir de muchas maneras sin incurrir en los tipos penales que castigan esa conducta y finalmente estaría el, o existiría el estadio de la, de la acción revolucionaria por supuesto la protesta social es una mediación práctica es decir, la protesta social está entre la acción de la desobediencia civil y la acción revolucionaria imagínense lo grave que es porque uno podría entender Teoría política clásica, uno podría entender jamás justificar, pero podría entender pues, que se criminalice la acción revolucionaria porque está buscando atentar contra, contra el régimen que está, que está gobernando. Uno podría entender por qué jamás se tendría que criminalizar la acción de la desobediencia civil porque está jugando con las reglas del mismo jurídico, pero además tampoco uno podría justificar ni entender en absoluto por qué se está criminalizando el acto que está en medio de los dos, es decir que es el acto que, que invita a la organización y a despertar si quieres ver los menos a la sociedad que es justamente la protesta social. Y ejemplos en el país hay desde Chiapas hasta, hasta Veracruz, ¿no? hasta Quintana Roo si quieres. Eh, eso tiene que ver con la metría de, de quien está ejerciendo el poder. No, no, no, no, no, no, no la constitución. Desde el punto de vista del marxismo, sí habría que hacer una aportación nada más. La, la teoría de la superestructura ¿no? a la, a la, el punto de vista del llamar por ejemplo, que el derecho está acá la filosofía está acá la política está acá, que la base está lo económico y si no se define uno con otro hay una, hay una interferencia secuencial de saberes, eso hace mucho tiempo que se perdió. ¿No? O sea, un ejemplo, lástima que es un muy buen ejemplo de eso no es Cuba otro es Venezuela, otro es México donde tenemos mientras ustedes y yo estamos dialogando hay gente en nuestro país, hay al menos 50 millones en nuestro país que literalmente se están muriendo. Y eso me parece que ya nos permite decir que está repasado, no porque ya no sirva, sino porque ya no se está comportando así en la praxis real. Eh, la base económica la estructura define la estructura, no es otra así. Porque si fuera el caso, si, si, ese fuera, si eso fuera cierto, tendríamos otro tipo de derecho de una política que se preocupe por él, no es el caso. Quisiera seguir dialogando, pero de todas formas, muchas gracias a sido